Gracias por venir, pero ustedes aquí, más que hablar, ha venido a hacer música, necesitamos escuchar esas canciones. Bienvenidos y una de ellas, por favor, pero cómo no. ¿Qué es el miedo? No pregunté a mí misma que vez Quizás sea el incógnito imposible de entender. Y aunque los días nos perforen las ganas de actuar, Imposible sobrevivir sin dar batalla y a cambio Estrucamos nuestros sueños, atesoramos ansias de ver la paz. El presente es al único, al que llamamos Dios, apostando a ese. Esa frontera es simple Solo hay que elevarse más allá De tus límites Crearse en vez de repetirse Y evolucionar Todos tienen la capacidad Y a cambio Destrujamos nuestros sueños Oramos ansias de ver la paz El presente es al único al que llamamos Dios Hallado. Y aunque los días nos perforen las ganas de actuar Es imposible sobrevivir Sin tal batalla <tres> yes. Voy a la mesa al lado, ustedes espérenme, por favor no se vayan. ¿Cómo no? Como